¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan aparato. Esto que acabáis de ver es un dronaken de 15 kilos. Si no sois el conductor del coche fantástico, no lo conduzcáis en casa que la podéis liar, gorda. Ahora os hablaremos de drones, pero muy importante. Este sábado de 1 del mediodía hasta 8 de la tarde en Barcelona, en el Imagine Café, calle Pelai número 11, lo dejo todo aquí abajo, vamos a estar firmando libros de menos cabeza, más corazón. Eh, va a haber ropa de machete, va a haber el libro para quien se lo quiera comprar, van a ver las gorritas y sobre todo van a haber ganas de daros un abrazo, un beso, un tinderazo no, eh, esto que quede claro. Pero bueno, eh, esto es este sábado, aquí abajo os dejo todos los datos por si queréis veniros y pasar por ahí a dar un abrazo, ánimos, besos o lo que haga falta. Dicho esto... Lo que acabáis de ver al principio es un dron de 15 kilos. Y lo que vais a ver a partir de ahora es el San Juan aprendiendo a hacer volar un dron. No pesa 15 kilos, el nuestro, ¿eh? Pero esto, ya os aviso, no vais a ver al San Juan peladito como ahora, le vais a ver con melenacas. Esto quiere decir que fue antes de la cape. Una semanita en EMAF, quien quiera apuntarse a este curso de dron, dejamos todos los datos a, aquí abajo, donde en una semana de teórica, una semana de práctica, un examen teórico y un examen práctico... Ya podéis pilotar drones. Veréis que primero hemos puesto la práctica, que nos gusta más la práctica, y luego la teórica, eh, pero en realidad lo hicimos al revés. Venga, vamos a ver qué están haciendo los científicos del dron reanimándole Venga, ¡vamos para allá! Estos dos. Y esto al 7. Vamos a probar. Mañana, cuando venga de galerías, terminar. Eh, tenía otro, pero claro, este es de clase 10 o algo así. Perdón, no, no, no. Señores, señores cirujanos, sé que <risa> les pillo a corazón abierto, más o menos. Más o menos. ¿Me sí. podrían contar cómo tenemos al paciente? Pues lo estamos intentando salvar, pero ya veremos. De momento nos está portando bien. <risa> ¿Y qué, qué le ha pasado al paciente? Bueno, le estamos instalando el gimbal nuevo. ¿Mm? Y parece que algún componente no se está comportando bien, así que lo vamos a reemplazar seguramente. Tiene algún rechazo, ¿no? Sí. sí. Bueno. No está aceptando el trasplante. ¿Y esto que tenemos aquí qué es? Esto es un hexacóptero que actualmente lleva un perfilómetro adelante y un gimbal con visual y con cámara térmica aquí al lado. ¿Cuánto pesa más o menos? No sabes, Nacho, cuánto pesa. 15 kilos máximo de máximo take off weight, la masa máxima al despegue le podemos cargar con hasta bueno, 15 kilos el conjunto. Lo que vendría a ser en palabras llanas una bestia parda, no? Un poquito, un bicho grande, sí. Bueno, si te quieres montar, casi te subo. <risa> Venga, pues os dejo aquí. Para alguna carrera me serviría que me tirara para adelante. Seguro, seguro. ¿Seguro? Venga, os dejo con la, la corazón. ¿Súbes? Sí. subo pues ¡Flipa con el pepino, eh! Oye, yo tengo que hacerme las puntas de la barba, igual con eso. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? bien? Aquí San Juan al aparato, aquí Pela el aparato, aquí Víctor al aparato. Hemos estado... no me he equivocado, ¿no? no, no, no, no. Digo, a ver si es disléxico, pero esto me petrolean. Hemos estado flipando con el pedazo de dron de 15 kilos. Pasa que el que vais a ver que volamos ahora nosotros no es el mismo. En fin, curso de dron, empezamos por la práctica y después nos vamos a la TV. <risa> Ahora vamos a hacer la calibración. Para hacer la calibración, yo voy a ir moviendo el stick hasta que se me quede la luz en amarilla. La de vuelta pues empezaría de 360 grados y un pelín más hasta que te cambie la, la luz de color amarillo a color verde. Vale, le doy, ¿eh? Sí. Ah. Despacito, ¿eh? Hostia, es que el primer día que me ponen de prácticas y pega un vendaval aquí que se nos va a llevar a nosotros, ¿eh? Pero yo sin miedo, ¿no? Vale. Yo sin miedo. Arriba. Vale, un pelín para adelante. Yo cuando por ejemplo quiero girar de un lado para otro es importante que al llegar al medio lo deje ahí paradito ¿O, o, ¿O puedo darle bandazo derecha, bandazo izquierda? Le puedes dar, lo que pasa es que cuanto más rápido le des los movimientos Más difícil te será a arreglarlo Ahora no estamos tocando nada Y se está yendo Por un poco derecha, un poco izquierda, un Por poco, poco rito arriba, rito, un poco abajo Está puesto en GPS y él intenta pues... A... Corregir, ¿no? Corregir Flipa, o sea, le acabamos de quitar el GPS Para que tenga que compensar yo todo Y se está yendo para todos los lados Un poco. Oye, estoy GPS? notando que tengo hasta hasta la espalda cargada, ¿eh? Después de, de llevar la primera sesión de, de, de dron, yo creo que toca masaje, relajación, spa... Ahora, ¿Y en medio de la, la voy bajando. Vale, lo voy bajando, despacito, ¿no? Más o menos vale, así. Sí. Vale, vale, vale, vale. Lo que Me se comprendo. trata es de buscar la verticalidad, ¿vale? ¿vale? Que el dron vaya bajando en vertical. It's, esto hay que hay que celebrarlo así hombre primer primer de esto y no y no lo estampo y lo no, hombre ah, muy bien qué muy os bien. parece luego dicen Valentí está loco hombre loco pero cuando hay que ser un buen piloto, es un buen piloto. pegar otra vez? Venga. ¿Vale? Y vamos a, a girarle el movimiento de Yao, es decir, vamos a tener el dron, ahora ya lo has estabilizado bien. ¿Vale? Lo vamos a girar a 90 grados a la izquierda. Ahora vamos a hacer otra cosa, ahora le vas a dar 90 grados más. Yo siempre que vea luces de batería significa que tengo el dron en ¿no? la posición inicial. Sí. Vale. un momento, un poco más y ahora aquí ya... ¡Dos de dos, chavales! Muy bien, muy bien. Yo te tengo que decir que voy a todo otro rato. O sea, estoy ahí como diciendo. Hay bueno, es, es, vigilancia es normal. Vigila. Es normal porque estás tenso, no sabes cómo reaccionará. Ah, todavía nos ha tumbado el dron, se nos puede tumbar. Sí. Hace mucho viento, no, no es un día fácil hoy. Para empezar, pero bien, lo estás haciendo muy bien. Se nota que algo has practicado. ¿eh? Bueno, en algunos... no, yo cuando me saqué el carnet de coche, mi abuelo tenía un Seat Panda Rojo ah. y por unos caminitos me, me tal. Bueno, pues tengo que decir muy que bien. alguna vez algo había practicado, pero no demasiado pero bien. No demasiado bien. Se nota que tienes mano. Bueno, venís a Pela y a Víctor muy aplicaditos ellos Que parece que se están sacando de nuevo el bachillerato Y al San Juan también pasa que a mí no me veréis tanto porque estoy grabando Hasta ahora, menos cabeza, más corazón Parecía menos cabeza, más dron Porque siempre teníamos ganas de volar dron Pero hasta ahora, por ejemplo, Pela no podía volarlo Víctor tampoco, yo tampoco, porque no teníamos carnet Entonces hemos venido a sacarnos el carnet de dron Empezamos con procedimientos normales Procedimientos normales lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a volar un dron, primero de todo, antes de sacarlo de, bueno, sacaremos de la caja, ¿vale? lo prepararemos todo, tenemos que hacerle unas comprobaciones. ¿vale? ¿Cómo empezamos esta comprobación estructural? Pues muy sencillo, para no dejarnos nada, de arriba para abajo. Las hélices están atornilladas en los motores, que los bordes de ataque de las hélices no tienen mella. Conexión más importante del dron, ¿cuál es? La batería. No está hinchada, no está bombada no tiene nada raro. Una vez vemos que están todos los tornillos todo correctamente, no falta nada, comprobaríamos el tren de aterrizaje. Oye, tal? tal ¿somos buenos alumnos o no? Muy aplicados, muy aplicados. Lo habéis hecho muy, muy bien, muy atentos en clase y, bueno, las prácticas tampoco salieron del todo. Bien, incluso bien. a Pela le salvamos, sí, ¿eh? Poco, eh. Poco, Hostia, eh, Víctor... Pela y Luis, evidentemente. Chavales, estoy Gran orgulloso profesor. de vosotros. Suerte del profesor porque los alumnos. Entre los tres no hacemos uno. Sí. <ríe> que no. Vamos para allá. Ahora toca volarlo un poquito.